el mensajero de la justicia que llegó desde el fondo del infierno para protegernos a todos It's fake. Cool Hola Hola mis el escuadrón del horror los saluda su amiga magia Esta vez les traigo creepy y pasta. Me agradó mucho. Cese la verdadera historias de Doctor Salvador. Me costó mucho trabajo encontrarla y sobre todo estar transcribiendo, traduciendo. Por así decirlo, espero que les guste mucho. A la más gente que les guste, se esta historias paranormales o entre tanto de otros. Así pónganse todos cómodos se apaguen la luz. Y sí. si eres una persona sensible con problemas al corazón, por favor cierra este video. Muchas gracias, comenzamos el rodaje del video ahora mismo, xd. Ya no soy yo, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué? Déjame explicarte ¿vale? ¿Cómo empiezo? Mi nombre es Sacerdote de Black, el pueblo el España. Hace dos años antes que llegó Sadler el poder y controlar el control sobre las plagas. Fui a buscar información que antes de que me digan un era muy día normal en este pueblo, la gente era amable y buena. Yo era un simple sacerdote, uno protestante, por tanto yo tenía esposa y un hermoso hijo. Todo cambió cuando Sadler llegó. Al principio nos ofreció dinero a cambio del permiso de explotar nuestras tierras, por alguna razón tenían interés de explotar. Excavar ahí, ninguno de nosotros era ambicioso, así que nos negamos, ya que sabíamos que algo maligno habitaba en los subsuelos de nuestras tierras, pero Sadler no aceptó uno como respuesta, así que a la fuerza entró en estas y comenzó a excavar en ellas. Intentamos detenerlo, pero tenía demasiados hombres y no pudimos. Al principio no pasó nada, pero con el tiempo sus hombres comenzaron a enfermar y a volverse pálidos y violentos. Nuestra gente también enfermaba cada vez que pasaban por nuestro pueblo, era un virus muy. Muy extraño, el doctor de nuestro pueblo comenzó a examinar a los pacientes, desconocía el virus que tenían, solo sabía que sus células comenzaban a morir, y eran reemplazadas por unas nuevas, dijo que no tenía instrumentos necesarios para trabajar en un medicina así que dijo que se iría a la ciudad aunque quedara a kilómetros, era la más cercana, aún así eran seis horas de raro era que yo ni mi familia enfermamos, pensamos que éramos inmunes o algo, un día los trabajadores de la mina volvieron, crearon una masacre, con picos y hachas comenzaron a matar a todos los del pueblo, a otros les inyectaba algo y permanecían inertes por un momento y luego despertaban y pasaban a obedecerle, por suerte yo tenía una escopeta en mi casa y con esa me abrí paso con mi familia hacia la iglesia, la cual estaba al lado del cementerio, abrí la puerta y me encerré a mí a mi familia en ella, al ser sacerdote conocía que esto era más que una enfermedad lo veía en sus ojos era como si estuviera poseído, entonces llegaron que entrar rompían las ventanas yo solo alcanzaba a dispararles pero se me acabaron las balas y entonces supe que entrarían llegué a las escaleras y les dije a mi esposa y ojo que subieran yo tenía que enfrentarlos en el cobertizo en la parte trasera había herramientas para trabajar, cogí un motosierra eléctrica y comencé a cortarlos uno a uno era horrible mis amigos ahora no lo eran as eran demonios y tenía que acabar con ellos la sangre que me salpicaba era fría como el hielo, cuando pensé que se retirarían, oí un fuerte ruido en el portón corrí a ver y de repente un tentáculo afilado la rompió, era Sadler, pero, era diferente, había mutado de manera anormal, me atravesó con su tentáculo, estaba al borde de la muerte, pero no Mori Sadler me llevó hacia una cabaña, y a mi familia también, los ganados como los llamaba él revisaron a mi esposa y luego le dijeron a Sadler, es inmune señor, entonces Sadler la miró y dijo, entonces no lo sé útil. y luego, ya quemó con una antrocha yo grité y grité y mi hijo lloraba Malditos, se llevaron a mi hijo y dijo Comiencen el proyecto Regenerator Y luego me miro y dijo Tengo un plan especial para ti Desde entonces soy esto Me abrió la cara y implanto Y pequeño ser que controla mis acciones Mis rostro era tan deforme que me pusieron una bolsa Uso la misma motosierra de aquel fatídico día Sadler ha capturado a la hija del presidente No sé qué quiere de ella La iglesia ha cambiado mucho Al parecer ahora le pertenece a un culto satánico llamado los iluminatis que voy a hacer con mi vida solo espero algún día volver a ver mi hijo hay algo muy raro hay un puerta izquierda le entró un hombre en la casa un sujeto ha entrado en ella y no está solo hay una chica de rojo en la parte de atrás creo que serán mis próximas víctimas contra mi voluntad actúo espero que ellos acaben con mi sufrimiento bueno eso concluimos este video si te gustó esa parte o no te gustó esa la además pongan aquí abajo en los comentarios gracias por haberme acompañado nos vemos como siempre en unos días con nuevo vídeo intentaré despedirme en inglés y español bye bye de adiós bien buenos ¿Qué te parecieron estas historias